Hey. Hola, ¿qué tal? Mi gente querida de Cincinnati, soy Zacarías Ferreira. Este domingo 4 de septiembre voy a estar cantándole con todo el corazón todas mis canciones en Deluxe Luxe Event Center. Ya lo saben, los espero. Va a ser una noche inolvidable, súper especial. ¿Ok? Una noche para compartir el amor okay, en las canciones. Un abrazo grande, los espero, mi gente de Cincinnati. El Deluxe Event Center.